Ahí hay que darle a todo el mundazo. ¿Por qué le digo Miguelín? No la puedo bajar. Usted tiene que volver a el momento para que nadie se pare y tiene un discurso en contra de eso. Ya llenamos requisitos, de no había, Bueno, a uno más que otro hay que dar, Y ahí no podemos aceptar que nadie se pare a tiene un discurso en contra. Hay que darle a todo el mundo Pues bien, ingeniero, nosotros queríamos una flexibilización. El único discurso que nosotros vamos a tener a favor de nosotros es darle su dinero primero antes de que comience la sesión. Cualquier cosa. Exactamente. Yo, ahí ya. Cualquier cosa lo manejamos el próximo y pueden y si le falta cualquier cosa, cualquier baile que usted tenga que dejar de parqueo, yo me lo paso. Durante la sesión, eso usted trae eh, el vacío, cachilín. Y el viernes está aprobado, nada más tiene probado. probado Esto es parte de un audio que a principios del año en curso se hizo viral. En el que se escucha una conversación sostenida entre el regidor del Partido Revolucionario Dominicano PRD en este municipio de San Francisco de Macorís, ingeniero Eric Ten y el también ingeniero Iván Collado, en donde tratan el costo que presuntamente se debe pagar a regidores para la aprobación de construcción de proyectos habitacionales. Tan pronto salió a la luz pública el audio, regidores de la Sala Capitular se lavaron las manos, afirmando que ninguno, en ninguna circunstancia, ha recibido dinero más allá del sueldo establecido. Hemos actuado apegado a la ley, siempre con la responsabilidad que nos ha caracterizado conforme al compromiso asumido Frente a este pueblo, hemos venido aquí a defender claro. los intereses del pueblo en este ayuntamiento y no hay ni puede haber un dirigente ni un regidor del Partido Revolucionario Moderno envuelto en ninguna tapizona. Lo que sí te digo es que debemos ser siempre cuidadosos y somos personas llamados a defender al pueblo de San Francisco de Macorís. Y cada cual, por ejemplo, en mi persona, al igual que el lo que pertenecemos a comisiones, no pertenecemos a ninguna comisión donde se mueva un peso. Somos presidente de la Comisión de Deporte, presidente de la Comisión. Porque hay un audio que menciona a los 13 regidores, aunque el nombre mío no aparece y de lo que estamos aquí, pero sí queremos que, la, que se aclare eh, la situación porque nosotros no somos una, una banda de ladrones. A raíz de la difusión del referido audio por los medios escritos, radiales y televisivos, el regidor Ten alegó este salió a la luz pública por intenciones malintencionadas, por grupos que su buena gestión ha afectado. Aseveró que él está en una posición económica buena y que no necesita dinero. Y Yo he dicho en muchísimas ocasiones que yo nunca quise ser regidor,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 por parte del regidor lo que se escucha en ese audio es el señor Pablo Ivanov Collado acudiendo al llamado del regidor y siendo víctima de soborno todo terminó con un proceso judicial de difamación y violación a la privacidad entre ambos implicados terminó con un acuerdo amigable y al parecer la investigación sobre soborno y extorsión en la sala capitular del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís ...hasta la fecha, ha quedado en el olvido. Obviamente, el artículo 190 le prohíbe al Ministerio Público... ...emitir juicios de valor sobre investigaciones que se estén llevando a cabo... ...porque esto vulneraría tanto la integridad de las personas... ...que están siendo procesadas, así como eh, pues, eh, violentaría... ...lo que es el desarrollo de una investigación acabada... ...y con respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos. A pesar de lo delicada de la situación, que abre la puerta a suponer que dentro del ayuntamiento, la sala capitular, es recurrente en los actos de corrupción tales como extorsiones y entidades que representan sectores de la sociedad hoy guardan silencio ante esta situación, hecho que sorprende y preocupa, más en estos tiempos en donde luego del surgimiento de un movimiento verde, que nació con la intención de exigir el cese de la corrupción y la impunidad, y que el sector popular de San Francisco de Macorís dice enarbolar. Mira, estamos en una época de fin de año, pero nosotros ante la opinión pública nos comprometemos como movimiento social, iniciando el año, eh, enarbolar esa demanda de que se haga justicia en ese caso y en otro caso de corrupción que todavía quedan impunes en San Francisco de Macorís. El Movimiento social y popular eh, está organizando o reorganizando la demanda sentida de este pueblo y entre esa demanda está la lucha en contra de la corrupción. Y está bien que tú me señales eso para nosotros eh, tomar carta en el asunto es eh, investigar, vamos a investigar porque tenemos relaciones con la fiscal y tú sabes que hay muchos jueces que pueden darle cierta información a uno para que nosotros realicemos un encuentro con esos regidores. En el mes de mayo, cuando salió a la luz pública el audio, muchos fueron los que opinaron, condenaron el hecho, pero que conforme pasaron las semanas y los meses, el tema se engavetó. Este, que no ha sido ni el primero ni el último caso en que regidores se han visto señalados como protagonistas de actos de corrupción, lo inquietante es la actitud pasiva de representantes de sectores y la ciudadanía en general. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.